Yo Europa Latina desde París y hoy tenemos un invitado especial, él está en Miami, del otro lado del Atlántico, se llama Tony Zuccar, es un músico que nace en el Perú, en Lima, y desde muy pequeñito se va a Miami, como muchas familias peruanas que viven entre el Perú y otros países, eso que llamamos la diáspora latina. Bienvenido Tony, ¿cómo te van en estos tiempos de encierro? Gracias por esta invitación, primero que todo estoy bastante, bastante bien, me encuentro... Aquí en casa, obviamente, pero gracias a Dios tengo, tú sabes, tengo, es un pequeño estudio donde puedo grabar y hacer mis cositas, entonces sigo trabajando, pero extraño mucho el escenario, mi hermano, extraño mucho el escenario. Sí, yo me puedo imaginar que un músico, claro, tiene que, tiene que estar siempre en, el, en contacto con la gente, es lo que, te, lo que te revitaliza, esa energía que viene del público. Pero bueno, yo espero que esto va a pasar y me gustaría que nos, que nos cuentes un poquito de, de tus orígenes, ¿no? Porque yo tengo entendido que eres un miembro de una familia de músicos y en la familia de músicos, eh, la música es una cosa alegre, pero la gente se lo toma en serio. Entonces, cuéntanos qué tipo de música hacía tu familia cuando tú eras pequeño. ¿Qué es lo, con, ¿Con qué has crecido? Bueno, eh, yo, yo crecí... Con, con la música folclórica de mi país, de Perú. Comencé a escuchar mucha música peruana por mi familia, que mi mamá es peruana, mi papá es peruano, emigraron eh, aquí en los Estados Unidos. Yo tenía dos años nada más. Entonces, mis inicios eh, aquí en, en Miami no fueron muy americanizados, ¿verdad? Porque este, eh, creciendo acá en Estados Unidos, eh, por ejemplo, en mi infancia mis amigos escuchaban la música de acá bastante. Yo también lo escuchaba, pero, pero gracias a Dios, mi mamá y, y mira, mi, mi papá me, me enseñaron este, mucha música de mi país y, y además en Latinoamérica. Entonces, así fue básicamente toda mi crianza. Y cuando ya comencé a, a tener una pasión por, por querer hacer como que músico. Eh, me, me, me tiré para ese lado porque era una cosa natural, parte de mi de mi, imagínate, de mi, de mi sistema ya de, de nacimiento, ¿no? que diría es, es parte de tu cultura. Claro, entonces se puede decir que gracias a tu familia y al entorno en el, que tú te, en el que tú te desarrollas desde muy pequeño, es que tienes un acceso y una apreciación distinta hacia la música, pero hay una, hay una cosa particular, porque yo tengo entendido que de parte de madre, tú podrías ser un Nikkei o un Nisei. Tú te consideras también como parte de esta comunidad Nikkei o Nisei, que es bastante grande en todo, en, en todo el mundo. Sí, también, lo que pasa es que mira, mi mamá como es japonesa, bueno, eh, ella, es, este, ella no nació en Japón, ni sus papás, pero sus abuelos nacieron en Japón, entonces, pero ella es 100% de sangre japonesa y en casa tengo muchas costumbres japonesas, por ejemplo, nos quitamos los zapatos, cuando entramos a la casa, mm -hmm. este, todo tiene que estar sumamente... Eh, calculado a la disciplina, eh, muy, muy recto, esa es el, la cultura japonesa, y gracias a eso es que yo he podido lograr lo que yo he logrado, porque soy una persona muy disciplinada, soy una pers persona que, que no, no paro de trabajar, tengo la ética de trabajo japonesa, entonces eso es parte de mí, como te digo. Ahora, no es que yo escuche música japonesa y esté dentro de ese tipo de cultura porque soy soy más latino, me, me encanta la salsa, aunque mira, a los japoneses les encanta la salsa, mira la orquesta la luz y todo eso. Claro, ¿Cómo? pero o sea, se, se pero, puede decir que el lado japonés te ha permitido a ti tener esa disciplina que muchas veces nos falta a nosotros. A los latinoamericanos sí. nos falta y a los peruanos en especial, que somos una mezcla yo pienso que el Perú es una especie de síntesis de la historia de la humanidad porque ahí se encuentran todas las, todas las culturas, todas las etnias. Yo nunca digo raza porque creo que solamente hay un género, el género humano. Quizás es por eso también que tú eh, a, asumiste con responsabilidad el hecho de tener una formación universitaria como músico, porque no, muchos músicos no, no optan por eso. ¿Qué es lo que te dio a ti la formación universitaria? Bueno... Eh, eso viene ya de, de parte también de, de mi papá, que fue una persona muy eh, educada, o sea, eh, estudió bastante y él era pro-educación siempre. Obviamente, él vino a los Estados Unidos para dar una mejor educación a mí y a mí, mis hermanos. O sea, eso fue porque él se fue, de, de, él trabajaba, él tenía todo en Perú. Y, eh, tenía su posgrado, era marino mercante, hacía dinero, eh, trabajaba en, en, en uno de los mejores bancos. entonces no no necesitaba venir acá, pero vio de que había una oportunidad porque mi abuela había nacido acá en Estados Unidos. O sea, mi abuela era ciudadana americana. Entonces decidieron todos los hermanos, todos los hermanos azúcar ¿Tu abuela de parte de mamá o de parte de de, papá. de de padre? O sea, por un lado la migración japonesa y por otro lado azúcar que es italiano. Libanés. libanés sí. Zúcar es libanés, entonces eso es, mi, mi abuelo, de parte de mi papá, es libanés, o sea, es árabe, tú lo ves y sí es un árabe, o sea, claro, literalmente claro, claro, es árabe, claro. 100%, mi papá, todos los hermanos, todos los hermanos de mi papá, o sea, los ve las caras, todo es árabe, todos son árabes. entonces, eh, tengo de árabe, la mamá de mi papá, este mi abuelita Lola, que en paz descanse, eh, es este española o mexicana y que bailaban zarzuela y el lado de mexicano super músicos estamos hablando de que este lauro de uranga que es el hermano de mi abuela escribió la canción allá en el rancho grande allá ah, donde ah, vive ah, son super músicos son super okay, músicos okay. Son, toda esa familia son de super músicos y después de la parte de mi mamá quería de, de, de la parte de, de mi abuela este, de la mamá de mi abuela eh, Mi bisabuela Son bailarinas de zarzuela Y ella nació acá en Estados Unidos Porque estaban de gira Estaban de gira por Los Ángeles okay. Entonces nació en Los Ángeles Y eso, entonces ya después fueron para Perú Y se quedaron por allá Pero así fue, o sea, estaban de gira eh, Una familia muy artística okay, este, Claro, claro he es, una, es, es una cosa increíble ¿no? Porque la zarzuela De todas maneras es como un género que ha sido siempre menospreciado por la ópera, porque tiene la ópera. Lo, lo que tiene de lindo esta, esta historia es la cuestión del contexto musical. Mira, tú estás viviendo en Miami, pero la música latina, eh, por excelencia, casi siempre hemos pensado que se ha desarrollado en Nueva York. Cuando DC eh, invita a Chano Pozo y luego viene Machito, bueno, en los años 40, 50, 60, 70, siempre hemos pensado que el núcleo creativo de la música latina siempre ha sido Nueva York, con, con La Fania, con Rubén Blades, con todos esos monstruos. Pero del lado vuestro, en el sur, tienes genios como Poncho Sánchez, tienes Alex Acuña. Mira, eh, a, a mí siempre me ha gustado la música tropical porque mi mamá, como es cantante, eh, y tenía una banda aquí. Yo comencé a tocar con la banda de ellos. Yo tocaba timbal. O sea, tocaba un instrumento muy percusivo. Que una, un instrumento de percusión, pero además de eso, tocaba instrumentos como piano, pero en una manera muy percusiva. O sea, me gustaba lo que era la música tropical. Pero obviamente, entonces, eh, al, al escuchar y, y tocar cosas de gran combo y todas esas cosas, escuchaba mucho a estos grandes artistas, como dices, eh, Poncho Sánchez y todo lo que es el Latin Jazz. Y me. me me empapaba de todo este tipo de música, pero en realidad comencé a, a, a entrar a eso más cuando ya entré a la universidad. O sea, cuando, cuando, cuando decidí ser músico, de verdad, es cuando de verdad me metí a, a estudiar estos grandes, porque yo en realidad no sabía que quería ser músico. O sea, yo, yo lo hacía la música porque era parte de un hobby, más como que yo siempre hacía este, música, o sea, es parte de la familia. Pero cuando entré a la universidad es cuando tenía que ampliar todo mi, mi conocimiento y aprender mucho más de lo que es el latin jazz y, y, y el jazz en general, porque eso es lo que estudié, jazz performance. Mm -hmm. Claro, pero ahora digamos que eh, el ambiente en el que tú te mueves definitivamente estás rodeado por la gente que hace la salsa cubana, la salsa puertorriqueña. ¿Siempre hay alguna discrepancia? ¿Hay cosas que son típicas de... El lío, de, de, ah, bueno. lío de, ca, de callejón a veces, que yo, que sí, es, es, eso no, no, no es importante, pero tú has trabajado, por ejemplo, con Tito Nieves y con Sandoval. Entonces, eh, supongo que coges de uno el lado ese que le llaman la salsa monga o la salsa muy chévere, así, y del otro coges el jazz, ¿no? Esa libertad que te da, no sé, Iraker y toda esa locura que hay. Sí, exacto. Eh, eh, tienes un gran punto. Eh, y es completamente cierto de que es muy importante, es muy importante, de que uno tiene que crear su propio sonido. Entonces, yo estando aquí en Miami, siendo peruano, o sea, no tengo preferencia a la salsa colombiana porque soy colombiano, o no tengo preferencia a la salsa cubana porque soy cubano, soy peruano. Entonces, no tengo una preferencia. Me gustan todas, me, gusta, me gustan ciertas cosas de la timba me gustan ciertas cosas de la Fania, me gusta ciertas cosas de Mark Anthony de Tito Nieves, de Sandoval, eh, y obviamente de la música americana, Michael Jackson, Stevie Wonder, The Beatles. De, entonces, de, agarro todos estos, todos estos este, ingredientes y hago mi propia fórmula, mi propia receta musical, eh, basado en todos estos sabores que me gustan. Bueno, esos... Eso se, se ve muy bien en Unity, que es, el, que es el disco que te ayuda a entrar más y tener más posibilidad para desarrollar lo que realmente quieres hacer, porque cuando yo escucho Unity digo, es lindo, es muy lindo porque le haces un, eh, un homenaje muy sentido, muy sincero a un monstruo de la música, pero yo creo que eh, tú tienes el deseo de desarrollarte en arreglos mucho más sofisticados, tener una libertad que no te la da el pop. Quizás esto de que la música latina urbana te permite hacer fusiones bonitas, que pegan, que llegan a todo, te da la, la libertad para trabajar otras cosas, ¿no? Porque yo estaba oyendo, por ejemplo, Mestizo y estaba oyendo The One y ahí veo que estás más cómodo, o sea, yo veo que hay eh, eh, hay, hay, una pro, hay una proyección, hay unos arreglos que son intensos, hay guiños a, la, a, la, a los clásicos del, del jazz, como A Night in Tunisia, eh, siento que estás cómodo, que estás es como un placer diferente, ¿no? de tus discos que son estrictos sensu al ceros. ¿Podemos, sí, sí. De, o sea, te, en realidad lo que quieres es ir más hacia el jazz creativo? Mira, estoy de acuerdo contigo, has, has hecho un análisis muy muy bueno de simplemente de, por escuchar los discos y escuchar la música es algo chévere y, y me impresiona de, de tu manera de, de cómo ver este, tu perspectiva y es, es, es correcto o sea me siento más libre en el formato de jazz eh, como instrumentista ¿me entiendes? y también como arreglista porque no hay, hay ciertos parámetros este, dentro de la música comercial ¿verdad? que mi música yo considero que es comercial, pero muchos piensan que no es comercial porque lo que es comercial ahorita es más cómodo, el urbano o hasta, tú sabes, este, cosas mucho más simples de lo que yo hago. Eh, pero para mí, igual haciendo eh, canciones tropicales y salseras, hay ciertos para, parámetros que no puedo pasarme de ahí para porque si este, no estuvieses Dentro del concepto, y, y yo sé que el, el oído de la, de la persona que escucha salsa va a decir que es esto, ¿me entiendes? Claro, claro Entonces, pero en el lado del jazz, y en el lado del latin jazz, o lo de folklore fusión, como lo de mestizo Puedo ser mucho más libre, porque uh -huh. es otro tipo de público también que Claro, y eso te, te, te permite hacer eh, fusiones como por ejemplo, me gusta mucho eh, Richard Bona eh, siempre escucho su música incluso hemos hablado algunas veces en, en, en New York porque para entre New York y París y tal sí. y yo estaba escuchando eh, hay un hay una hay un tema que se llama Invo, invocation no Ajá. Eh, y, y ahí hay una hay un lado místico mucho muy pegado a lo que sería una big band es como que una big band retoma un tema que puede ser muy místico un poco como lo que hace Omar Sosa de repente es lo que tú realmente quieres hacer, pero el mercado es complicado, la gente te, te mete en una casilla, ¿no? Porque incluso cuando me, me hablaban de ti me decían, el chico que ha hecho algo sobre Michael Jackson. Entonces yo dije, ok, está, está muy lindo, pero cuando he descubierto lo otro me he dado cuenta que, que, que, estás, que estás buscando cosas diferentes. Por ejemplo, el cajón. Eh, me parece que es uno de los, de los primeros instrumentos que tú... Aprendes. Sí, es el primer instrumento que comencé a tocar. ¿El primero primero? Sí. Ya. Por ejemplo, cuando tú oyes, sigue, sigue así. Sí, sigue así. Tú ves que el cajón es como un compañero. Como que hay es, es como, como... No quiero decir que es tu instrumento favorito, pero que lo tienes ahí y que lo consideras mucho. Porque en los arreglos que haces, el, el cajón tiene una personalidad. Yo, yo soy percusionista, o sea, no hay este arreglista que sea percusionista que no escriba con la percusión, o sea, aquí en su cabeza como, como un protagonista. Por ejemplo, el gran Tito Puente, o sea, fue un arreglista increíble y escucha sus canciones, oye como Arran, Can el LRE, Timbal, son canciones muy percusivas, o sea, donde el timbal se destaca porque es su instrumento, entonces, si yo, como músico, como en esta situación cajonero o sea toco el cajón yo quiero escribir música donde se destaque también el cajón porque es mi instrumento es lo que va al show es lo que me llama a mí entonces eh, sí estás completamente correcto yo escribo arreglos para que se destaque el cajón hay un ca una canción por ejemplo en un disco que acabo de lanzar se llama raíces jazz orchestra y el tema se llama feste fuego uh -huh. y, y le puse feste fuego porque es un festejo con fire o sea pues... cogió, cogió Estuvo un, un incendio pero fuertísimo. ¿Y tú escuchas el cajón? Es decir, brother, que soltaron los caballos en el festejo. En el festejo. Y el cajón en la mezcla está aquí, en tu cara. O sea, lo vas a escuchar acá, como si el cajón estuviera en tu cara. Y yo lo quería hacer así porque... Claro. El cajón es un instrumento bello y, y tiene tanto power, tanto sabor, de que yo quería que la gente sepa de que esta canción es protagonista del cajón y no me importa más nadie. <risa> Mira, yo estoy sentado ahorita en un cajón. Bacán. Que está hecho está por Miguel Bayumbrosio. Él tú sabes que vivió muchos años aquí en, en, en Francia? Francia. Y este, hicimos muchas cosas aquí, muchas actividades. Y él mismo hacía sus cajones y es un tipo genial. Y bueno, le quiero mandar un saludo a Miguelito, que es un wow, tipo. Tremendo amusto. Claro. Bueno, y, y está bonito. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena el cajón? Está buenazo, ¿Ah? No sé, yo soy Pero bueno, okay, en fin, eh, yo pienso que de todas maneras, en lo que he oído de tu música, hay una relación eh, con la música afroperuana, eso está claro. Y también has, has tenido esa incursión a, a los géneros eh, como la cumbia, la chicha, etc. Entonces, claro, es, es un plus, creo, ¿no? Creo que para un músico peruano, no solamente estar metido en el, en, el, en el mundo de la música latina, sino que además puedes tener la música afroperuana con sus con su géneros que todavía no son muy conocidos. Es un plus, ¿no? Tienes algo nuevo que dar. Sí, porque la gente siempre va, siempre va a ver el instrumento del cajón como algo nuevo, diferente, porque es un instrumento bastante simple. Estás sentado en una caja Literalmente entonces, eh, pero tiene un sonido espectacular y los ritmos, más que todos los ritmos afroperuanos son muy interesantes porque son, no son binarios, o sea, no son cuadrados como por ejemplo eh, un merengue, una salsa, eh, una plena de, de, o cumbia. Todos, todos esos ritmos no es que no sean sabrosos, son súper sabrosos para bailar, para gozar, pero, pero no tienen ese swing. De, del, del, del 12x8 festejo, que es diferente a cualquier otro tipo de 12x8, 6x8, de, de cualquier Estamos hablando en, en términos musicales ahora, pero uh -huh. teoría, ¿no? Uh -huh. eh, pero créeme de que yo he intentado de explicar a un gringo la salsa y la entiende, pero he intentado explicarle a un gringo el festejo y no, no la agarran, ¿me entiendes? Porque es diferente, o sea, es muy, muy, muy diferente. Pero cree que es, ¿Por qué es nuevo? ¿Porque no forma parte todavía del imaginario no, musical? ¿o? No, no, no, no, no creo que sea porque sea nuevo. Yo creo que es simplemente, es, es un género eh, no tan fácil de digerir. O sea, tiene una magia, pero eso es lo chévere. Eh, pero fíjate que yo... Por ejemplo, hablé con Sergio George, que es un gran productor, una vez, y, y yo le pregunté ¿qué, qué piensas del festejo y el ando Me dijo, Man, son súper chéveres. Pero me dijo que eso nunca va a tener un, un, un alcance así muy grande porque el ritmo en sí es muy difícil de entender mm -hmm. por su estructura, o sea, la, el groove. Y, y lo entiendo, o sea, entiendo de que no es, no es, un, no es un ritmo que se pueda digerir. Este, rápidamente. Puede ser que no sea el momento de la, del, del landó, que es muy elegante, es muy bonito, ¿no? tiene esos, esas cosas que vienen de la música clásica, ¿no? que tiene que ver con la re relación de los esclavos y los, y, lo, y los amos. De repente, no es el momento para la música afroperuana como no era el momento para la bossa nova cuando Joao Gilberto empezaba a ser desafinado. De repente el futuro de la música afroperuana todavía está en construcción, ¿no? Y de repente esa puede ser parte de tu chamba. Sí, bueno, en, mira, el landó los conoce mucha gente, especialmente en el, en el, en el lado eh, musical. O sea, vamos a hablar claro que ya la gente sabe lo que es un landó y sabe lo que es un festejo. Ha crecido bastante de los tiempos antes, pero... Como tú dices, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Yo siempre voy a, a resaltar eso porque es parte de mí, es mi personalidad y quiero que la gente sepa más de más de, de la música peruana, pero hace falta más artistas, hace falta más personas que aporten hacia este, a ese género para que salga más música en este en este ritmo y fusionarlo con diferentes cosas. Por ejemplo, por eso di, eh, hice este disco mestizo también porque quería fusionar estos ritmos peruanos con los venezolanos y ver cómo cómo o sea, cómo resulta y veo de que la gente venezolana ahora está como que wow, qué ritmo es ese. Y mm -hmm. por ejemplo, hicimos un cover, una versión del tema Cardo Ceniza. Y ese sí, tema no, no, no, no, no. es muy, muy místico, pero con un tratamiento bastante de, de pop en la voz. Entonces hay personas jóvenes que me han escrito que dicen wow, o sea, nunca había escuchado este tipo de género, pero me encanta. Y, y la gente lo relaciona con, hasta con Billy Eilish, o sea, en el tipo de, de cómo, bueno, cómo y cantar es, la canción. Y, y es lindo porque es un tema que le hizo Chabuca Granda a, a Violeta Parra, que estaba enamorada de un suizo que la trataba mal. Le pegaba, parece que no la, no la quería mucho, entonces Chabuca le hace el tema y, y es, muy, es muy conocido tam, también este, porque es como una canción de amor hay arreglos que se han hecho con el flamenco donde el, el, el, el cajón es un protagonista, pero es cierto que está es lindo que lo hayas retomado porque com, como tú dices hasta los más jóvenes se pueden identificar, ¿no? O sea, eso es lo sí, la letra lo, es bella. Yo no sabía, por ejemplo, yo sabía que era una historia real, pero no sabía a quién se lo escribió, pero no sabía lo del suizo y eso. Me, me, me has este, enseñado algo ahorita y es interesante porque eh, Chabuca es demasiado, o sea, es demasiado Las canciones que escriba Chabuca eran de otro nivel, de verdad mm. eh, Esos temas nunca van a pasar de moda Y bueno, es una pena que no se haya instrumentalizado mejor Que no se hayan hecho más arreglos, ¿no? Eh, sobre los temas de Chabuca Caetano Veloso hizo algo eh, sobre, bueno, sobre la música de Chabuca, pero quizás es uno de los pocos. ¿no? De repente ahí estamos fallando eh, en la música tradicional peruana. Un reclamo que se, que se hace siempre es que no hay poca innovación, que se tiene que atrever más a, a romper el código. Ese código de la música criolla, la jarana, de repente tiene que esplayarse un poquito más. Y te, te digo eso porque de, definitivamente, pues, este, tú quizás ahora ya formas parte de, de, los, de los íconos de la música peruana que estaban en Estados Unidos. No hay que olvidarse a Ima Sumac, que es uno de nuestros íconos, que triunfó mucho en Hollywood, que es conocidísima. Quizás Ima Sumac sea una de las bandas sonoras eh, menos consideradas por los peruanos por Hollywood. Hollywood siempre usa... Y Mazuma, o sea, es una cosa impresionante. Después está nuestro querido Alex Acuña, ¿no? que ha tocado con lo mejor del planeta. No, olvídate. También encanta Alex. Es, es un tremendo uf, tremendo percusionista, músico y una gran inspiración para mí. Yo he visto sus videos siempre. Eh, y es más, yo estudié con su sobrino, se llama Pocho Nesuzú, fue mi profesor. El, eh, de la familia de Necesup, una familia de muchos músicos, hasta el hermano bajista también, impresionante. Eh, pero sí, sí, hermano, o sea, es, es, eh, yo creo que algo que dijiste es muy cierto, que la música peruana se ha mantenido en su, en su estructura este, por mucho tiempo y no, no han roto ese tipo, ese, o sea, para, para hacer un poco más de... de eran eh, riesgosos no para hacer innovar, sí, pero eso ha pasado con todo género. Mira la bar. salsa también, o sea, mm -hmm. la salsa ha, ha pasado por eso y, y ha decaído bastante, pero, pero todo viene en ciclos y, y ojalá de que yo pueda ser también un instrumento, una persona que, que pueda inspirar a personas que, que arriesguen y hagan este, más es, música con géneros y ritmos peruanos. Mm -hmm. Claro, claro. La canción, el tema o el álbum que podrías oír en cualquier momento. ¿De, de, de mi álbum o de, de, de, de en otros En general, álbumes? algo, algo que, que siempre, por ejemplo, yo tengo un amor increíble hacia eh, Charlie Parker o hacia kind, kind of Blue de Miles Davis. Siempre, Miles pongo, Davis. siempre, siempre lo, lo pongo y siempre estoy bien. ¿Cuál es, esa, ¿Cuál es ese tema o ese álbum que puedes oírlo siempre? El que más creo que me mata a mí, porque yo, es que yo, soy, yo soy bien salsero. Eh, es más, hasta mi playlist de Spotify siempre está como que <ríe> en repeat. Y no, no, es, no es por nada, pero es que a mí me encanta, me encanta eh, este disco. De fuego. Creo que fue uno de los más este, eh, íconos en su tiempo de Rubén Blades, el Siembra. Siembra, claro, clásico. La comida preferida. Lo hemos saltado a peruano, claro, de todas maneras. El instrumento que te llevarías a la isla, si ya se va a ir todo para el diablo, ¿qué instrumento te llevas a esa isla? Un, un piano. Un piano. O sea, va, a ser, va a pesar como loco, pero bueno. <risa> aunque digamos, un piano No sería un instrumento de percusión porque el piano para mí es el instrumento más completo. O sea, uh -huh. es el instrumento que, que me deja más... Eh, a poder crear, ¿me entiendes? Es diferente a la percusión que, que es algo más rítmico, más basado en, en sabor. Y, por ejemplo, yo paso mucho tiempo produciendo y escribiendo, entonces para mí el piano es el, el instrumento primordial. Ok, perfecto. ¿Cuál es eh, la foto, la imagen que te acompañaría siempre? Ahí, este, Bueno, con, con mi familia, ¿no? Pero este, con mi esposa, obviamente, Ahora me, me, me, me casé hace este, unos meses, en julio del mm. año pasado, mm. y nos tomamos unas fotos súper chéveres. Entonces sería con, con toda mi familia, mi esposa y su familia también. El artista que, que te enseñó mucho. El referente musical que tienes ahí. Mm. Hay varios, porque he trabajado con muy grandes artistas y, y todos han sido mentores, pero en realidad tiene que ser eh, la India, por ejemplo. La India. La India, sí, sí. Ha, ha sido una gran, especialmente que estamos trabajando juntos últimamente, me ha llenado la cabeza con mucha información increíble. <risa> de, cuando trabajaba con Tito Puente, con Celia Cruz, wow. Qué bueno. ¿Qué le dirías a ese jovencito que, que va a ver esta, esta conversación y que quiere ser como, como tú? Yo le diría que, que se concentre bastante en, en la parte de, de la preparación como, como músico, pero que tenga mucha disciplina, o sea, que no se base mucho en su talento. Que sepa que el talento solamente le puede llegar a cierto punto... Pero en realidad para llegar a un éxito bastante grande necesitas bastante trabajo y mucha disciplina para que no, no tires la toalla. Hay muchas veces que nosotros tiramos la toalla porque nos cansamos, ¿verdad? entonces eh, es eso nos puede pasar. De perseverancia, ¿verdad? Exacto. Mira, mi hija Arella es tu fan y hace unos años me dijo, papá, tienes que escuchar a Tony zucar que va a ser el Tito Puente del siglo XXI. ¿Así? Y después de haberte oído, yo preferiría que seas el Winston Marsalis Latín. Creo que claro. puedes, puedes saltar y puedes, este, puedes llegar eh, mucho más, mucho más mu mucho más lejos. Bueno, Winston Marsalis, imagínate, es, es un monstruo. O sea, ese tipo es... ¡Wow! Pero, para llegar a ese nivel, imagínate. Eh, pero, ¿sabes qué? Todo es posible. Todo es posible. Y yo tengo que seguir abriendo camino, o sea, yo quiero ser el Quincy Jones, you know? Like poder hacer <risas> todo tipo de cosas no. y, y meterme a, a, a diferentes géneros. Bueno, ejemplo, pues hoy día estoy, o sea, primero comencé con Michael Jackson, después hice un disco de más de mí, gané dos Grammys con ese disco, eh, productor del año, súper chévere. Ahora me estoy metiendo en un año de Latin Jazz. Acabo de lanzar dos discos, uno folclórico, uno de, de, de Big Band y ahorita estoy haciendo un disco para la India, para el próximo año voy a trabajar mi nuevo disco, ahora me quiero, quiero meterle también un poquito de, de la sazón urbana a, mí, a mi música también, entonces voy a siempre estar cambiando y, y sorprendiendo al público, que bueno. para mí es importante. Qué bueno, mira, este, yo te invitaría a, a que descubras a un compatriota, se llama Immortal Technique. Es un rapero muy sí, grande. lo conozco, claro, claro, claro. Es, o sea, uno, digo, es no. un artista peruano increíble que trabaja muy bien eh, su música y creo que eh, quizás sería una buena oportunidad para que, para que puedas este, trabajar con él porque es un, es un talento, es muy politizado, es una persona que trabaja mucho el lado so social, pero creo que de de definitivamente tú eres la prueba de que la cultura latinoamericana aporta muchísimo a la cultura norteamericana. Tú eres la prueba de que el racismo es una tontería y de que aunque haya muchos políticos nefastos, que son un poco, un poco tontos, eh, que se obstinen en decir que no, que no es buena una migración, yo pienso que tú eres el, el, el ejemplo concreto de cómo una familia que emigra aporta mucho ¿no? a, a la felicidad de una nación. Gracias, hermano, gracias. Eh, mira, ese man de Immortal Technique yo lo he escuchado ya y, y me parece interesante que lo hayas dicho porque siempre he querido contactarlo también. Lo voy, a, voy a intentar de contactarlo porque es muy bueno, es muy bueno lo que hace. Y como dices, es, es algo social que, que está haciendo. Yo también, en una manera u otra, también estoy llevando un mensaje social. Entonces, nos tenemos que unir todos para, para seguir para seguir adelante con esto, hermano, para seguir ah, adelante. Seguro, seguro. Bueno, mira, quiero agradecer a Marcos Shurek, de Kat Shurek, que tiene un apellido, Marquitos, por favor, mi hermano. Difícil es pronunciar ese apellido. Bueno, quiero agradecerle mucho a Marcos, que es el representante que tiene la exclusividad de, de tus representaciones en, en Europa, en el Middle East, en Asia. Y para, para terminar, ¿Cómo ves el público europeo? ¿Distinto del público latino y distinto del público nor norteamericano? Eh, veo que, que el público europeo es, es, es, es definitivamente distinto, pero tienen mucha energía igual que los latinos. Ahora, creo que prestan un poco más atención a la parte musical, o sea, a, a la instrumentación, tienen bastante cultura de lo que es el jazz, entonces, eso, eso yo lo aprecio bastante. El mejor show que hemos hecho hasta ahorita ha sido en Francia, en Big en Sack. Se llama Tempo Latino. Tempo Latino, Ahí, claro. Eso fue lo más grande que he hecho. Menso sonó increíble y la gente está como loca. O sea, fue crazy man. Sí, Marcos eh, bueno, no me, me mandó unas imágenes. La gente quería otra y otra y otra. Perdieron la noción del tiempo. Pero eso es lindo, ¿no? Eso, ¿no? Eso, es, es, es lindo. eso es lindo. Ojalá que podamos regresar a esos bellos tiempos sin coronavirus. <risa> <risa> bueno, Toli, ha sido un placer conversar contigo. Eh, estoy seguro que vamos a tener otra, otra oportunidad. Voy a invitar a otros amigos. Hagamos esto una vez en live para que se puedan meter este, los músicos peruanos y los periodistas también que aquí ya te quieren conocer, quieren sab saber más de lo que haces y estoy seguro que ya empezaste un buen camino y hay, que, y hay que darle, hay que darle duro, no más Gracias. Gracias por la oportunidad de estar contigo eh, y, y seguimos para adelante, hermano. Eh, que se cuiden, eh, toda la gente que nos está siguiendo y nada, vamos a vernos pronto de todas maneras. Chévere. Gracias, mi hermano. Chévere. Un abrazo. Con no, no, no. ustedes te queda entonces el último clip de Tony Zúcar que presenta a Ángel López y tiene un swing bonito que dice... Más de mí. Venga, como usted.